Aproximadamente un mes, desde que terminamos con la temporada alta, estamos viendo ese, ese tipo de movimiento, ¿no? Gente que, está, que empieza a llegar desde el jueves a la tarde uh -huh. y eh, bueno, hasta el sábado a la mañana es un movimiento bastante intenso de ingresos. De hecho, este último fin de semana tuvimos casi 15.000 personas entre esos tres días que ingresaron. Y bueno, el fin de semana largo anterior, eh, eh, que tuvimos un, un corte, un corte del, del, del paso por unas horas en casi. 30 horas ingresaron 12.000 personas, ¿no? Uh -huh. Así que, bueno, son valores muy importantes que nos obligan a, a reformular un poco la operativa que teníamos planeada para una temporada baja. Hemos llegado a tener en, en, en algunos días de temporada alta, 7.000, 8.000 y hoy estamos teniendo 6.000 un día jueves. ¿no? Claro, muchísimo. Eh, así que bueno, esto, como decías, es parte de, de la dinámica de mucha gente que viene Ahora, a comprar. Ahora, para que quede claro, ustedes controlan en ese caso la identidad este, en el ingreso, ¿no, pueden, no, no tienen control alguno sobre, por ejemplo, porque nos han llegado muchos mensajes que dicen por qué no les ponen coto a lo que se llevan los chilenos de Eso Mendoza? Eso es otro tema, pero además no tiene nada que ver con ustedes, tiene que ver no, con lo no. que disponga Chile. En tiene este. que ver con la aduana chilena, en realidad, respecto al, a la reglamentación que tenga en cuanto al, al ingreso de eh, distintas mercaderías claro. para, eh, a, a su país, ¿no? que vemos. ¿no? Es más o menos el mismo, no sé si tenés números concretos, pero más o menos el mismo caudal del momento en que los argentinos éramos nosotros los que íbamos a Chile a comprar. Sí, eh, en realidad, como te digo, lo podemos comparar casi con, con la temporada alta, ¿no? Eh, lo que pasa es que tenemos casi con la temporada alta en cuanto al ingreso de chilenos acá, no tenemos el, el, el mismo porcentaje de salida de, claro. de, de, de, argentinos, de argentinos a Chile. Sí, es verdad que en momentos en donde han habido eh, eh, precios convenientes en Chile sí era claro. muy notable eh, la salida argentina estamos hablando casi de, de estos mismos números. no? Desde, si lo queremos pensar desde un punto de vista eh, eh, económico, digamos que, que venga y se, que se compre la Argentina resulta beneficioso para algunos, más allá de que no genere desabastecimiento. Ojalá en Ojalá que no, claro, en ese algún es momento, que, no tanto, que no tanto, digamos, pero eh, eso lo tendrán que ver eh, los organismos chilenos y todo, cuando vos me decís, Tano, si esto va a cambiar o no va a cambiar, la verdad que esto, eh, a ver, esta relación eh, binacional tiene momentos en los cuales hay una mayor colaboración y momentos en los cuales hay conflictividad, digamos, son son propios de, la, de las relaciones entre, entre países, así que no es algo que resulte... Eh, eh, a ver ajeno que tengamos conflicto con Chile claro. porque es digamos cada país obviamente defiende sus intereses lo que tratamos de buscar desde los distintos organismos específicamente las coordinaciones es que dentro de lo posible haya una armonización por claro. ejemplo en cuanto a cuándo se va a abrir cuándo se va a cerrar sobre todo para que no esto no impacte en los usuarios y no genere incertidumbre en los usuarios de